¿Qué tal? Happy Monday, feliz comienzo de semana, estamos aquí en Barcelona de vacaciones, unos días. Bueno, pues te quiero hoy poner una reflexión que te vas a sorprender. ¿Te acuerdas? Mira, ¿qué tengo detrás? Un árbol torcido, además está precioso. ¿Te acuerdas del refrán árbol que crece torcido jamás su tronco endereza? Bueno, pues nosotros no somos como los árboles y esto que lo hemos escuchado durante tantos y tantos años es una creencia. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles te funcionan? Son como unas gafas para ver el mundo y tomar decisiones. Bueno, pues bienvenido, suscríbete, únete a este gran equipo. Sigo agradeciendo a todas, a todas las personas maravillosas que pertenecen a este equipo, que me escuchan, que me acompañan. Únete, comenzamos. ¿Qué tal? Aquí estamos, pleno verano en un rincón de Barcelona y justo este árbol me inspiró como para hablar del tema. Hay muchas ideas falsas que hemos creído como que eran las verdades absolutas. Vamos a recordar, vamos a divertirnos en un par de minutos y te pido que hagas memoria, vamos a rememorar cuáles fueron esos refranes que le escuchamos a nuestra familia, a los abuelos, a tus padres, cuáles eh, influyeron en lo que ahora seguramente es el camino que tú has elegido. Mira, eh, hay uno muy fuerte ¿eh? que tiene que ver incluso y aplica al trabajo. Es, son estas etiquetas que son devastadoras para una persona. Por ejemplo, el que nace para maceta del corredor no pasa. Es que es fuerte, ¿eh? ¿Qué entiendes? Que esta persona ya nació para esto, ya de ahí ya no saldrá. O sea que toda la capacidad y toda su voluntad y todo eh, ese milagro de podernos reinventar, pues no será posible. Ya está aplastado. Hay otra frase que, por ejemplo, si alguien tuvo la mala suerte, ¿verdad? la, la familia elegida de origen, pues no es nuestra voluntad la familia que nos tocó no la elegimos nosotros y si tú tuviste un padre alcohólico o que roba o que de verdad eh, tiene una conducta poco deseable hay un refrán que dice de tal palo tal astilla es completamente falso y estas forman parte de nuestras creencias nos llevan directamente a la desconfianza a la vergüenza al fracaso y hay eh, refranes que, por ejemplo, nos invitan a dar por un hecho que es cierto y que es verdad y que es lo mejor, formatos, eh, por ejemplo, para el matrimonio, para vivir en pareja, eh, nos hablan de, eh, de la salud y de los vínculos incluso los más esenciales. Mira, hay uno que yo escuché aquí en España, eh, que afortunadamente no es mi caso, pero, pero, pero es fuerte, dice, eh, hijos de tus hijas, nietos serán, hijos de tus hijos, en duda estará, o sea que son refranes que tocan las fibras, incluso los vínculos más delicados, los más familiares, generan la desconfianza, si tú tienes nietos de tus nueras, en duda está, fíjate qué fuerte, bueno y ya hay otros, hay una cita bíblica, la recuerdas y habla sobre los ricos, la gente rica, uy pobre gente que se ha esforzado, tantos y tantos años debe estar mal vista ¿es esto cierto? ¿tú qué opinas? ¿te acuerdas aquella cita bíblica que decía es más fácil que entre un rico al rey eh, a, por la aguja de, por el ojo de una aguja que este rico al reino de los cielos es fuerte también. Son refranes aplastantes, contundentes, verdades absolutas. Bueno, pues yo te invito a que te diviertas, ¿eh? que pienses. Aquí te tengo otro, mira. A la vejez, viruela. Se utiliza para afirmar pues, que lo que se hizo de joven ya no lo podrás hacer de mayor ni de grande. Hay otros eh, proverbios que, que, que están muy bien. Mira, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Te lo han dicho... Bueno, pues son estas etiquetas, son con mucha sabiduría, nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, pues era la forma de enseñarnos una disciplina, de enseñarnos un camino a seguir. Sin embargo, este camino ahora de adultos, nos podemos dar cuenta que por estos refranes eh, estamos en una, en una camisa de fuerza inconscientemente nos han llegado a la médula estos refranes y son nuestras creencias son los hábitos de pensamiento que tenemos y que son difíciles de quitar por ejemplo cuando nosotros eh, ya crecemos y que ya tenemos una edad adulta es difícil salir de esa cáscara como en catalán que decimos una closca. Es muy difícil salir de esa closca de pensamientos tan rígidos. Nos cuesta muchísimo dolor, muchos años de terapia. Eh, nos cuesta mucho, mucho cambiar las creencias. De hecho, es el reto y el desafío más fuerte que existe de un terapeuta, cambiarle las creencias a una persona, para que pueda salir a la luz, para que pueda creer en sí misma, para que pueda lanzarse a hacer ese proyecto para que se aleje del miedo y pueda tomar riesgos bueno, pues yo te digo con un refrán muy positivo el que no arriesga no gana ¿eh? el que madruga Dios la ayuda, son refranes muy sencillos, divertidos y bueno pues ojalá eh, me des tus comentarios, suscríbete, dame por favor la oportunidad de continuar juntos a toda la gente maravillosa que, que me acompaña en este gran, gran equipo de fuertes y valientes. Te doy nuevamente las gracias. Cada lunes me hace mucha ilusión encontrarme contigo y saber que me estás acompañando. Te mando un beso, que tengas una excelente semana y haz todo lo que de ti depende. Revisa esas creencias, revisa esos refranes, te vas a reír muchísimo porque muchos de estos son falsos y no es la verdad absoluta. Bueno, un beso, que estés muy bien. Chao.